a través de, de, de nuestro WhatsApp, donde la gente que ve este programa se queja del problema del agua, de que no le llegue el agua, que abran la válvula, que tenemos una semana sin agua. Precisamente está con nosotros eh, a través de la vía telefónica el director del INAPA. César del, Martínez. Del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado de San Francisco de Macorís, César Martínez. Así es que buenos días César, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes, todos los panelistas, y muy especialmente al pueblo de San Francisco de Macorís. Como no, gracias. Te hemos llamado porque queremos que tú nos dé una, una respuesta, César, a esta situación de queja de la población franco-macorizana con relación al tema de la llegada del agua. Explícanos qué está pasando. Sí, gracias por eh, hacerme la, la invitación. Queremos informarle a la ciudadanía y a todo el pueblo en general de que han habido dos factores que han influido en que el, la deficiencia en el servicio haya mermado. Y eso se debe a que en primer lugar estábamos colocando tres nuevos motores en la planta de Senoví. Como ustedes sabrán, el acueducto de San Francisco de Macorís cuenta de dos partes, un acueducto viejo de Senoví y el acueducto nuevo de aquí de la parte alta. Entonces, la semana pasada concluimos... Con la instalación de esos dos motores, gracias a Dios, ya no vamos a tener por esa parte, no vamos a tener muchos problemas porque cada rato salíamos fuera de servicio por, la, por un equipo de eso. Pero ahora se nos ha presentado un equipo en la parte norte, o sea, donde decimos casualmente los, el tanque de los chiquitos, que ahora es un motor, es un, un equipo de eso que ha salido de servicio, pero ya estamos haciendo trámite, creo que hoy llega del Santo Domingo, o mañana temprano, para ver si lo instalamos y podemos establecer el servicio lo más pronto posible. ¿A dónde? Eh, César, Adelante, nosotros hemos estado, de hecho, de manera particular, ayer hacía eh, algunos comentarios sobre la institución y la información y la comunicación que debe de llegar a los sectores cuando pasan situaciones como esta. Eh, ustedes no tienen un departamento de prensa, no tienen un relacionador público, eh, ¿Por qué no envían eh, alguna nota de prensa a los medios o comunicarse? Es muy importante tener a la población informada. ¿Qué sucede con esto, César? Sí, claro. Este, casualmente nosotros contábamos antes con un relacionador público, pero fue eh, o sea, cancelado prácticamente. Entonces hemos estado gestionando el nombramiento de un nuevo, eh, un nuevo este, representante. Eh, lo que eso llega, nosotros hemos también conformado un equipo para que por lo menos el área administrativa se encargue de hacerse eco cada vez que haya un problema en la ciudadanía claro, con la ayuda de ustedes, porque ustedes son la, el, el, el, la espina dorsal de la información Mira, yo te voy a hacer una propuesta César, como ustedes no tienen relacionador público y el tema del agua es algo vital para la población nosotros estamos dispuestos a recibir toda la información que ustedes quieran difundir a la ciudadanía a través de este programa. Puede contactarte conmigo, con Yerjan la Antigua. Yo de, creo que tú debes tener mi teléfono porque no, tenemos muchos años conociéndonos. Sí, claro, claro. Eh, con Carolina, con cualquiera de nosotros. Y nosotros difundimos las informaciones de INAPA porque sabemos sí. la importancia que es el tema del agua. Y que la gente se desespera no claro, da diario se desespera aquí de todos cuando los no sectores. no tiene información. Sí, César, consciente de eso. Y vamos a contar de ahora en adelante con ustedes. Claro que para sí. que sean eco de, de cualquier información que nosotros queremos hacer llegar a la ciudadana. Totalmente. Eh, -César, César, de este lado, Fulvio, la, las sí. averías que habían en el Agueducto de cuava y también los empalmes que hacen falta en comunidades como Huiza, eh, eh, ¿a qué nivel está eso? Sí, no, no, lo de, lo, el, el Agueducto de Coava, eh, eh no pertenece para la parte de Huiza y no para que no, la no. parte norte. Yo sé que Esta, sí. Se, este, eso fue resuelto ya hace como tres meses, y ya la mayoría de los sectores de la parte norte le está llegando ya al servicio de, de, de este acueducto Bien, los empalme a Huiza de la otra parte Luis, del acueducto Huiza le corresponde a la planta de tratamiento de Matalanga. Eh, ahí se estaba, eh, se estaba haciendo, o sea, se terminó de con, con construir un acueducto pequeño para esa zona, ya fue puesto en, en servicio, todavía tenemos deficiencia en algunos sectores que no le lleve, pero eso ya ahora lo vamos a controlar con válvula, por pues eso tiene que ser con válvula, porque debido a que el terreno es muy, tiene demasiada pendiente, entonces tenemos que controlarlo con válvula. Bien, eh, Francis, Francis, a ver si tú oyes a Francis, César. César. César. Sí. Adelante. César, buenos días. Eh, Francis Rodríguez. Mira, eh, un problema que tengo. Yo administro unos edificios en Alto de la Javiela, ahí no llega el agua, y ustedes están conscientes de que no están mandando el agua. ¿Qué va a pasar con ese sector? No escuché bien a Franci, ¿podrías repetirme la pregunta? Mira, Franci, lo que pasa es que Franci está en su casa vía vía Sky, sí. lo que él pregunta es que en, en, en el Alto de la Javiela, en un lugar, en unos edificios que administra su oficina, no llega el agua, y en la Javiela no llega el agua. ¿Y qué van a hacer con, con, con esa situación de la Javiela? Es lo que pregunta Francis. Sí, no, ellos llegan. Lo que pasa es que debido a los problemas que hemos tenido últimamente, el, el, el servicio se ha visto acortado por toda la zona prácticamente. Pero que a eh, nosotros con estos motores, como le dije, desde Cieno Cieno, Cieno, de el agueducto... Y que en de la parte norte, se han resuelto, te va a llegar el agua. Ok, ¿qué dijiste Francis que, para repetirla? Que no llegue el agua y INAPA me ha dicho que ellos están conscientes de que no llega. Ok, dice él, César que no llega el agua y que en INAPA le han dicho que ellos están conscientes, o sea que ustedes están conscientes de que el agua no llega allá. Si es que hay algún problema para tratar de buscar sí, una eso, solución. Eso, eso es debido a que no teníamos eh, la presión suficiente para que le llegara el agua allá, sí, pero, sí, pero que ahora como okay. le repito. Eso puede ser que se solucione ahora, no inmediato. Vamos, bien, bien. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, eso esperamos. Bueno, si no hay más preguntas, gracias. Ayer ya, gracias. No te, no, ayer ya no tendrá preguntas. No, no. El, pues el, yo sí le tengo una, amado ah, okay, eh, César, que también nos han estado denunciando que el agua está ha estado llegando en, difer, en algunos sectores como la urbanización brugal. Y Inestalí uno. 1. Inestalí uno marrón, o sea, con un nivel de contaminación importante. ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que está pasando? Sí, eso es debido a dos a dos, a dos situaciones. La primera es que se está haciendo una desinfectación en todas las tuberías. Ya no solo de aquí de Macorís, sino de toda la tubería de los acueductos de la provincia de Duarte. Así como desinfección en los tanques, que eso hacía años y años que esos tanques no se desinfectaban. Entonces, ¿qué sucede con eso? A veces quedan partículas eh, de, de, de como de, del óxido corroído de, los, de, los, de, los, de la tubería anteriormente. Entonces cuando se mueve con el cloro, que se le echa más suficiente para que por lo menos el cloro fluya y que vuelva y se le mete presión, entonces se le pegan algunas partículas y eso resulta a veces que nosotros tengamos ese conveniente. Cómo no, cómo no. Gracias por las informaciones. Muchas gracias César por acompañarnos en esta sí. entrevista vía telefónica y por respondernos las preguntas para que la ciudadanía se entere de qué está pasando con el agua. Muchas gracias. Nosotros... Continuamos con más contenido del programa. Era, señores, César Martínez, eh, Martínez director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado GINAPA de San Francisco de Macorís. Bueno, ahí está.